Entonces tiempo No lo sé No lo sé Carlos Music No lo sé No lo No lo sé Dice Dice si, si es contigo reggaetón pasa a tu lado y me envolvió el olor de tu cuello Me hace recordarlo todo como en otra dimensión Casi me pude imaginar ese calor Pa' la nota trae alcohol, se juzguió, todo empezó No le bajes, dámelo Si tú quieres prende un blog, amor amores, le fallo Es por eso que ya no creen el amor Solo soy un perro, llamando tu atención Dale, pégalo, que la muerte está en camino, bájalo Dámelo, me pongo loco contigo, dale, muévelo ya que he pesado, pero es de hace tiempo. Te vi por la calle y no me puse ni contento. Hace tiempo no te veo y lo veo. Que tú tienes otro cuando vas de Pariseo. Y lo único que quiero es irme lejos en avión de perder el tiempo es un rumor si pierdo los sentidos acabo en tu habitación lo si que quiero más vida para poderte explicar que la vida se complica te hace sentir el rival si me abrazas más bonita pero no me va a sanar tu mentira te delata como yo no hay otro igual se hace llamar tan colegas si y en verde ellos te lo dan si la mala se complica tú solo busca tu pan si la vida se me arruina tendré que, que buscar mi plan. plan si tu risa es avaricia ya se sabe el final una soga que me aprieta me hace sentir el final yo sigo buscando vida yo no encuentro otra igual Si cago la mala tú no me vas a ayudar si al final me sobran chavos lo que quiero es gastar mala vida no hay salida ya se sabe el final si me sanas algo raro ya no lo suelo probar tu mirada es que me envidia, pero me quiere matar si me abrazas en la mala, como que me sabe mal. Lo siento si te hago daño, yo me suelo equivocar. Con lo fruta que es la vida, tú coges y te vas. Lo siento si sabe mal, yo ya no me sé calmar. Si tu sonrisa a mí me sana, pero me suele matar. Un loco por la vida que no sabe a dónde va. La recta se hace larga y no veo más allá. Si tú no me acompañas, yo ya tendré que tirar. Hay algo que me aprieta, una vida que se va. Y lo que a mí más me duele es que ya no te puedo abrazar ya no puedo avanzar. Si me abrazas de la mala, como que me sabes. Si mal. es contigo, que reggaetón Pasé a tu lado y me envolvió el olor de tu cuello. Me hace recordarlo todo. Como en otra dimensión, casi me puedo imaginar ese calor. para la nota trae alcohol. Se si que todo, empezó. No le bajes, dámelo. Si tú quieres, prendo un blom. Mal de amores le falló. Es por eso que ya no creen en el amor. Yo solo soy un perro. Llamando tu atención, dale, pégalo. Que la muerte está en camino, bájalo, dámelo. Me pongo loco contigo. Un día que yo pellao de la hora de tiempo El Betty <risa>